hola y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad creo que es el momento perfecto para realizar esta divulgación la existencia de vida extraterrestre sigue siendo una de las polémicas más difundidas en el mundo y divide a la humanidad entre crédulos e incrédulos entre los que creen que no estamos solos en el cosmos se encuentra dan un paso más allá y advierten que ni siquiera estaríamos solos en la tierra algunas voces autorizadas se han levantado para afirmar que los extraterrestres existen y están entre nosotros el ex ministro de defensa de canadá paul hellier dijo en una entrevista he recibido datos de diversas fuentes de que hay alrededor de 80 especies de extraterrestres diferentes algunos de los ejemplares se ven como nosotros pueden caminar por la calle y no los distinguirías si te cruzas con ellos paul davis de la universidad estatal de arizona este prestigioso físico dijo que la vida extraterrestre puede estar justo bajo nuestras narices o incluso en nuestras narices en una entrevista brindada a bbc news explicó que los microbios del espacio exterior pueden estar en la tierra o incluso en nuestros cuerpos agregó que la vida pudo haberse desarrollado en la tierra varias veces no solo una una vez a vez y que la vida de diferentes periodos de tiempo pudo ser extraterrestre el doctor robert trundell de la Northern kentucky university el filósofo autor de ¿Está et aquí declaró no existe una perspectiva política de la problemática extraterrestre no porque el gobierno tiene miedo del choque cultural y el pánico público para el gobierno reconocer la existencia de los extraterrestres sería admitir que no puede protegernos de ellos Científicamente, miles de relatos de testigos bien considerados no pueden ser dejados de lado. Estoy hablando de los pilotos que se presentaron a declarar a pesar de que eso significara someterse a exámenes psiquiátricos. El director del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Búlgara de Ciencias, Lachelar Filipov, dijo al Toronto Star en 2009: Les enviamos 30 preguntas sobre los problemas globales y ahora tenemos algunas respuestas si bien no explicó cómo enviaron las consultas aseguró que las respuestas llegaron como pictogramas en círculos de los cultivos por otro lado tenemos al empresario colaborador de la nasa robert bigelow que ha afirmado que está absolutamente convencido de que los extraterrestres existen y que además viven entre nosotros en la tierra el director de la compañía aeroespacial bigelow aerospace lo aseguró en una entrevista sobre tecnologías espaciales del futuro para el programa 60 minutos de la cadena cbs el pasado 28 de mayo según bigelow las criaturas alienígenas en nuestro planeta están más cerca de lo que pensamos pues se encuentran justo delante de nuestras nariz y comenta estoy absolutamente convencido respondió el empresario a la pregunta de la reportera sobre si creía en los extraterrestres posteriormente bigelow dijo estar convencido de que viven con nosotros la presencia de los extraterrestres es de ahora Destacó el hombre de negocios que recordó que gastó millones y millones y millones Y probablemente gastaría más que nadie nunca en Estados Unidos sobre este asunto Asimismo Bigelow recordó que le da igual lo que piense la gente Respecto a sus creencias porque ello no cambiará la realidad de lo que sé sin embargo el empresario no precisó si su actividad en el sector aeroespacial le ha hecho tener estas ideas. Pues con todas estas noticias podemos reflexionar y hay varias cosas coincidentes. La creencia y afirmación de estas personas que existen los extraterrestres y ya están entre nosotros y por otro lado tenemos como los gobiernos cada vez van abriendo más la mano para darnos todas las noticias sobre la evidencia ovni. Y esto nos daría a pensar, qué coincidencia, ¿verdad? Pues bien, os dejo este vídeo a modo de información, pero reflexionemos, ¿estamos preparados para un cambio? ¿Estamos preparados para recibir la noticia de que están entre nosotros? Gracias amigos, nos vemos en el próximo programa.